Bueno, y como continuación a lo, que, a lo que hicimos ayer, pues lo que vamos a hacer es improvisar con, con la escala pentatónica, eh, con una backing track que me he creado. Entonces, esto eh, lo que yo os propongo es que practiquéis la escala pentatónica primero, y luego para que la práctica sea un poco más divertida, Cogéis esta packing track que la voy a compartir y, la, y tocáis por encima, ¿vale? Entonces, lo que voy a intentar es no salirme en ningún momento de, de lo que hemos hecho. Darle un poquito de musicalidad. Eh, musicalidad me refiero a no simplemente hacer la escala, sino que eh, pues quedarme. quedarme, digamos, hacer figuritas, repeticiones. Eh, y ir combinando con la melódica Con, la melodica, con lo, lo que hacíamos también de los roles, De manera que vaya sonando pues, más o menos eh, musical Si puedo voy a ir intentando eh, comentar qué es lo que voy a hacer vale eh, No siempre la mente y las manos van, van a la vez A lo mejor hago algo que no, que no quiero hacer pero dentro de lo posible me voy a quedar limitando limitado perdón, a, a, la, a la pentatónica pura y dura Y a ser posible comentando diciendo, bueno, escala single string, escala melódica, eh, figurilla de, con roles ¿vale? eh, De esa manera Bueno, paro y le doy al play para que, para que esto empiece a funcionar Y nada, vamos a ir Vamos a empezar primero con pentatónica single string por ayuda haciendo intentar hacer música. eso es lo, lo, lo que estáis viendo, vamos, básicamente lo que, lo que hemos hecho. Eh, Intentarle dar algún tipo de musicalidad, es decir, no simplemente... Sino, nos podemos parar... Cogemos una frase, la repetimos. Eh, también hacemos lo del famoso call and response, es decir, que uno hace... La siguiente frase es como la respuesta... ¿Vale? Y luego cuando nos vaya apeteciendo vamos metiendo melódico o y combinando una cosa con la otra. Todo esto requiere pues, haber practicado evidentemente para que nos vaya saliendo de forma relativamente fluida y sin, sin pensar mucho. Y bueno, esto es lo que, lo que os, os propongo como, como práctica, que cojáis la backing track que, que, que he puesto, que vais a encontrar en el blog, junto con la tabulatura de la escala, y nada, a darle, a darle caña al tema y a improvisar. Venga, con dios.